¿Ya vieron cómo viene vestido? ¿Qué vas o sea, ¿Escucha reggaetón? <risa> Los puertorriqueños son gringos. <risa> Ni siquiera saben pronunciar la de reggaetón. ¿Puerto Rico está en Sudamérica? Se viste raro. Sí. Es un poco raro. Sí. Bastante raro. Bastante, sí, sí bastante raro. Me da bien razón. ¡Ay, qué lag! Ay, otra vez este. No perteneces aquí. Vete. Aló, aló, aló, mala mía. Disculpa. Bueno, ya, de, hablar? Culpar, más. Chicos, ¿Qué era, Nos ¿No será algo extraño? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Pablo, ¿Sí? sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿cómo va tu segundo día de clases? Sí, bastante mal, profe. ¡Habla español, güero! Yo no soy de aquí, tampoco soy de allá. Pase lo que pase, no tengo con quién hablar. Ya yo me rendí nunca lo van a aceptar. Nadie me incluye, yo quiero llorar Yo no soy de aquí, tampoco soy de allá Pase lo que pase, no tengo con quién hablar Ya yo me rendí, nunca van a aceptar Nadie me incluye, yo quiero llorar ¿Creen ustedes que el comportamiento que han tomado sus compañeros hacia Pablo es el correcto? Bien, ahora es momento de reflexionar. Cierren los ojos. Levanten la mano aquellos que alguna vez se hayan sentido excluidos, ya sea en su escuela, en su casa o en cualquier lado por alguna razón. No tengan miedo de levantar la mano. Nadie los va a juzgar. Pero si te has sentido así, recuerda, no estás solo. Pero si no... Comprende y apoya a los que te necesitan. Las diferencias son las que nos hacen únicos, y tenemos que aceptarnos como somos. Los proficios jamás definieron lo que una persona es, ni mucho menos por venir en un lugar en específico. Soy de Puerto Rico, pero no por eso soy gringo. Ni tampoco por eso solo escucho reggaeton. No he visto raro y tampoco hablo mal. Ese es mi asenta y me enorgullece ser de allá. No hay que avergonzarse de dónde venimos. Él no era así, él no era así, la destrucción lo daño. Él puede volver a lo que un día fue integrándolo, pero... Es un trabajo que se si hace diario. Hay que acercarse y aceptarlo. Invitándolo a jugar o unirlo en el equipo. Pablo, sé que eres buena. Es la clave del show ey. Habla con tu profesor Siempre te pondrá atención Las cosas se hablan y se entienden mejor Comunicarse es la clave del show ey. Habla con tu profesor Siempre encontrarás la solución Si escucho entiendo Cuando entiendo ayudo Si ayudo incluyo cuando incluyo es mejor Si escucho entiendo